Copiar no es robar Copiar no es robar Robar es sacarle algo a los demás Copiar es solo hacer uno más De eso se trata copiar Copiar no es robar Copiar no es robar Si compartes lo mucho conmigo habrá como